adelante Coín ha presentado las dos mociones que llevará al pleno de mañana una de ellas será sobre la anulación del impuesto de plusvalía por el tribunal constitucional y la financiación local con una nueva ley los cambios producidos en el impuesto de plusvalía no se han venido eh, reflejando se han venido reflejando en distintas sentencias y evidencia una vez más la necesidad urgente de reformar la ley de financiación de las entidades locales. Pedimos con la moción que se insta el Gobierno central a dicha reforma, pero además a que mientras que se aprueba una nueva ley en este sentido, con carácter urgente, por un lado se desarrolle la normativa sobre la forma de calcular el impuesto de plusvalía para que se pueda cobrar desde el Ayuntamiento… ...y por otro lado, mientras que se desarrolla... ...haya un fondo específico de compensación... ...en los presupuestos estatales para 2022". La otra moción será sobre el transporte público... ...y la conexión directa con Málaga... ...y la apuesta por el tren. Nuestra propuesta tiene como objetivo que se estudie... ...hacer uso de las ventajas de ambos medios de transporte... ...mediante un concepto que se denomina intermodalidad y que viene recogido y planteado tanto en el Plan de Transporte Metropolitano de Málaga como en la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. Concretamente, planteamos que al menos en ciertos tramos horarios eh, se pudiera hacer uso de autobuses lanzadera hasta la estación de Cártama y que nos permitieran coincidir con los trenes de cercanía y nos llevaran hasta el mismo centro de Málaga de una forma rápida. ¡Qué